que confesarte muchas cosas Tú sabes que para mí eres valiosa La número uno eres la más hermosa oh, yeah. Sin dudar yo quiero que tú seas sí. mi esposa Pero no te voy a mentir Que a veces tú me haces sufrir Tengo que confesarte muchas cosas Tú sabes que para mí eres valiosa La número uno eres la más hermosa Sin dudar yo quiero que tú seas mi esposa Pero no te voy a mentir Que a veces tú me haces sufrir Y aunque ya me cansé del juego Mami a soltarte me niego La nota contigo es diferente Cuando me toca me elevo. Pero no te voy a mentir, que a veces tú me haces sufrir. Callando mis molestias, pierdo la cordura, evitando creerme todo lo que me juras. Yo sé que tú me mientes más y no tengo dudas. Pero mami, yo te quiero aunque seas dura. Este ciclo ya no hace un malestar. Y este amor pronto caducará. Te lo juro que lo pienso más. Y no quiero dar la oportunidad de ser tu caballero. Que te complazca el día entero Ay, baby, eso ya no lo quiero Mejor me complazco a mí Lo mejor de complacerme es que consigo más dinero La fundaba primero Lo pensaba desde antes de conocernos Y ahora que te conozco, así lo sigo viendo El problema es que yo te sigo queriendo La verdad es que no te quiero perder No Pero cuando más necesito que estés al lado mío Te sueles perder La verdad no te quiero compartir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 Besitos de uva, tu mal de amor me manipula Nuestros corazones están pidiendo ayuda Si yo veo a otra y ella me saluda Empecé a imaginar que conmigo ella se desnuda Pero no la voy a juzgar También fui un amante y de amante me quemé en verdad Siento que no logré complementar Me duele perderte pero la verdad es que no te quiero perder No